Minutos, vamos a darle la bienvenida a nuestros amigos de SAS Créditos de la familia Valerza. Hoy tenemos miércoles de Valerza. Vamos a hablar con la gerenta de créditos, eh, Belén Sosa Talima, quien ya nos acompaña, para hablar hoy de cómo analizar un préstamo personal que está bueno el tema. ¿Cómo andas, Belú? Gracias ¿Cómo por está? acompañarnos. ¿Todo bien? Buen día, ¿cómo andan todos Bienvenida. Gracias. Bueno, primero lo que tenemos que hacer es identificar los préstamos, los sí. préstamos personales y uh -huh. los préstamos con tienes de lucro, ¿no? Con fines de lucro. Sí. Porque están... Eh, por ahí he notado que suelen haber publicidades que dicen no, no saques un préstamo financiado con... y eso es un préstamo también, ¿no? Uh -huh, claro, exactamente. <ríe> eso también exactamente. se llama préstamo, entonces tenemos que identificarlo y saber que esto también se llama un préstamo. Toda vez que vos eh, pagás algo con un dinero que vos no tenés en ese momento uh -huh. y después lo tenés que volver con intereses, es sacar un préstamo o un crédito en el caso claro, de tarjetas. Eso te iba a decir, la, por ejemplo, la financiación de tarjeta, eso sería un, claro, un préstamo, un crédito. es, es un crédito uh -huh. eh, porque vas a pagar con intereses igual, ¿sí? Por más claro. no es que a 12 cuotas sin interés, porque ya ese precio que le ponen las cuotas sin interés uh -huh. ya tiene un aumento. Entonces, este eso es importante que nosotros le... Le, le, le pongamos el nombre que es y que es lo que estamos pidiendo es un préstamo, Ajá. ¿sí? Y están los préstamos que nos hacen nuestras mamás, nuestras abuelas, nuestra claro. familia, que no sí. nos cobran nada de interés. <risas> que pero, son préstamos, Pero también hay que devolverlo. ¿eh? Pero hay que también devolverlo, devolverlo sí. <risas> Que hay que devolverlo. Pero bueno, ese, primero tenemos que identificar que, que, cuál es el préstamo, uh -huh. qué es lo que vamos a hacer con eso. Y después lo, lo, lo desglosamos, ¿no? Les, les cuento un poquito. Igual porque vienen mucho con esas consultas o vienen por ahí con, esas, eh, con esos comentarios que entiendo que es la, el Vox Populi o que lo ven en videos de, de las redes sociales. Uh -huh. Y está... Eh, ¿Qué parte del préstamo es capital? ¿Qué parte del préstamo es interés? Hay uh -huh. que sumarle gastos administrativos en algunos casos. También veo publicidades de que tienen una tasa nominal muy baja. Y vos decís, sí. o sea, claro, lo que pasa es que después le suman los gastos administrativos uh -huh. y cuando vas a ver el costo financiero total... Decís, ah, bueno. Claro. Sí. <risa> claro, eh, por ejemplo, yo imagino, Belu, la, la pregunta frecuente es: Che, si yo estoy pidiendo, por ejemplo, 10 mil pesos, ¿por qué tengo que devolver 50? Exacto. Y acá está todo esto que vos venís diciendo. Y, si me, y te, me dijeron pueden... que la tasa era del claro, 65. De, uh -huh. Claro, y, y ahí y, están las. Y ahí, las, está, las ahí están por ahí las trampas publicitarias también, claro. ¿no? Uh -huh. Que por eso siempre yo siempre les digo: averigüen bien, consulten bien. Porque hay gastos administrativos que no están dentro de la tasa. Uno dice, bueno, está bien, yo voy, a, yo voy a sacar con esta tasa y por ahí dice, la tasa incluye tales gastos. Y otras veces, generalmente, en las entidades financieras eh, más grandes, la tasa no incluye los gastos administrativos. Entonces, uno tiene la tasa tasa más los gastos administrativos y después los números no le cierran cuando uno quiere hacer la matemática en casa Claro y es específicamente porque hay gastos administrativos. Después, obviamente, y ya hemos hablado muchas veces, que cuando hay atrasos están los intereses punitorios. Uh -huh. sí, entonces, todo esto. Eh... De repente está apareciendo plata por atrás de lucro, <risa> lo conoce, no sabe. Eh, no, y después dice: habla... sí, ¿por qué tanto? Si te saqué... O por ahí, en, en el caso de las tarjetas, eh, que yo he visto que hay algunos locales donde sacan la, tar la tarjeta para financiar un producto. Sí. Y después le hacen el número con la tarjeta, le cierra el número con la tarjeta, pero bueno, después la tarjeta tiene un gasto administrativo de mantenimiento, uh -huh. por ejemplo. Sure. Que por ahí uno no se olvida de sumarlo, de tenerlo en cuenta. Y eso también va sumando en nuestro día a día. Uh -huh. ¿sí? Entonces, eh, es importante que lo podamos desglosar, que lo podamos ver. Y, y principalmente que leamos la letra chica, porque no está mal que las entidades publiciten de esa manera, porque sure. es la forma de publicitar uh -huh. y no... No, no, pero Estrategias de marketing, de publicidad, ni hablar. Claro. Pero bueno, lo importante es que nosotros eh, sepamos qué es lo que tenemos que ver al final. Eh, Belu, eh, sacando todo el conocimiento que tenés, vas de cero, quieres sacar un préstamo, un crédito, te sentás, llegás a, a SAS y decís, hola, ¿qué tal? Eh, quiero sacar un préstamo. ¿Cuáles serían las dos, tres preguntas claves que tiene que hacer un Nico Ramonda o un Belén Sosa Talima para saber, eh, para, para conocer realmente lo que estoy sacando. Bueno, principalmente es el tiempo en el que tengo que volver El Ajá. mínimo, que lo puedo, el mínimo, la mínima cantidad de tiempo y la máxima cantidad de tiempo. Sí. Después otra cosa que yo tengo que fijar, mi, es lo que es más fácil para uno que no sabe comparar es el monto de la cuota, el monto final de la cuota. Bien. Porque, eh, ...vos vas a pagar cuotas en un lugar de 15.600... ...en otro lugar de 14.000, otro lugar de 17.000... ...pero ¿por qué? Porque vos tienes que saber cuánto vas a pagar finalmente... Claro. ...y ahí vas a poder hacer una comparación entre las entidades a las que uh -huh. estás yendo... ...entonces el, el monto final que vas a pagar en la, en la cuota... ...eso es lo mejor que puedes... ...yo si hago en 12 meses acá, la cuota es de tanto... ...si hago 12 meses acá, la cuota es de tanto... Tengo que comparar el monto final de la cuota, ¿sí? Claro. Pero siempre es importante, y si yo te digo ahora, no, tenés que fijarte pagar tanto, la verdad es que no es cierto porque la, la, la, la variación que hay en, en el país uh -huh. hace de que no, no sea algo yo claro, te puedo decir claro. hoy, eh, tenés que pagar tanto por tanta cantidad de plata porque mañana saca una resolución más el Banco claro, Central y uh -huh. me aumenta de nuevo toda la tasa Chao. de interés. Claro. Belu, eh, hablabas del tiempo recién de, de hacerlo. Uh -huh. Obviamente, mientras más cuotas tengas, más tiempo vas a tener que, que pagar y mientras menos tiempo sea, va a ser mayor el monto, pero menor el, digamos, menor el tiempo. Eh, ¿Conviene hacerlo como están las cosas en el país? ¿Conviene hacerlo más corto a pesar de que sea un poco más pesado o vos, el, el consejo sería... Déjenlo, háganlo un poquito más largo. Mi consejo siempre va a ser que paguen lo que puedan pagar. Que hagan la bien. cantidad de cuotas que puedan que pagar de verdad. Puedan pagar, claro. Porque no te sirve de nada hacerlo corto para pagar menos interés y que después te atrases y termines pagando intereses punitorios. Eh, ajá, bien. Está bueno. Entonces, Está bueno. lo que vos uh -huh. tienes que hacer es sacar un préstamo, un crédito con cuotas que vos realmente sepas que puedes pagar. Uh -huh. Y eso va a, va, va a variar de acuerdo a cada bolsillo. Sí, Bien. si vos tenés la posibilidad de pagarlo en seis, en tres cuotas y no te va a variar tu día a día en el mes, no va a haber problema. Uh -huh. Ahora, sí si lo vas a hacer en doce en cuotas, eh, vas a saber que vas a pagar un poco más de interés porque lo estás haciendo en mayor cantidad de más tiempo. Grave, claro, claro, exactamente, ¿Sí? exactamente. Pero bueno, tiene que ajustarse a lo que vos puedes pagar por mes. Esa es la Buenísimo. cuota ideal. Buenísimo. Eh, ¿Y alguna otra pregunta clave así como para cerrar? Digo, decís, el tiempo. Eh, cuál es la, la cuota la final cuota que final. va a pagar por, por mes y algo más que por ahí la gente que nos está viendo esta hora y que está pensando en sacar un crédito en préstamo tiene que saber o tiene que ir a preguntar gastos adicionales ...seguros, gastos bien. administrativos, esos que te dicen... ...préstamo, la cuota es esto... ...y después te salen esos gastos administrativos, seguros y todas esas claro, cosas que... te que... sorprenden cuando después te llega... Que, ...que está bueno esto, Belén, porque claro, uno dice... ...saca tu crédito al instante, qué sé yo, ah... ...bueno, oye, llego solamente con el DNI, bien, sí, firmar papeles y te vas... ...con la plata, Uh, oh, buenísimo, claro, pero después... ...no sabes cuánto de adicional tiene, y por eso, digo, está bueno... ...que la gente cada vez que se siente con, con alguna financiera para sacar un crédito... ...sepa claro. este tipo de, de cosas que eh, por ahí después pueden hacer que aumente el, la Exacto. cuota mes a mes. Exacto. Y, y entonces, este para que lo tengan en cuenta... Lo que es SAS Créditos, tienen primero las tasas más bajas del mercado, Bien. a nosotros nos interesa que nuestros clientes estén conformes, entonces la transparencia y el asesoramiento uh -huh. justamente de esto, con Melissa principalmente, que es la que los atiende cuando llegan a la oficina, eh, está ahí al servicio de ustedes, si quieren pasar, nosotros los asesoramos, le decimos cuáles son sus mejores opciones. Y bueno, te, tenemos abierto el mercado a, la, a los préstamos personales, también a empleados de empresas privadas, así que los Ajá. esperamos, ¿sí? Buenísimo, buenísimo. ¿Dónde está esas crédito Belú? Necochea 469, Local 1. Local 1, ahí está ¿eh? todo el equipo de trabajo de esas créditos. ...para atenderlos, ¿eh? pueden ir a hacer algún tipo de consulta, no, no, no molesta, es, es gratuita la consulta. No, no hay no. ningún problema, eh. lo atendemos sin ningún problema y lo asesoramos y lo ayudamos, para eso estamos. Y está buena la palabra, es asesoramiento, siempre la gente de Valerza nos viene hablando, asesorarse bien, asesorarse bien... ...por supuesto que esas créditos de la familia Valerza eh, también, eh, te dice, asesorate bien, fíjate lo que vas a hacer... ahí eh, está está buenísimo, gracias Belu por haber venido. No, gracias a ustedes. Eh, y sobre todo si van a sacar un crédito, háganlo con alguien de confianza, eh, con una empresa de confianza, no vayan... A cualquier persona, a cualquier lado. Y para eso está Sagrado también, que nos acompaña con la gente de Valerza todos los miércoles. 8 de la mañana, 48 minutos. Tenemos...